Agradecer a los medios que estáis aquí en este acto. Bueno, es una jornada importante de eh, sostenibilidad en el ámbito empresarial. Es una jornada que veníamos celebrando antes de la pandemia y que bueno, se interrumpió con la pandemia y que reanudamos con esta con esta, esta sesión. ¿no? ¿Qué pretendemos con esta jornada? Esta jornada está eh, enmarcada en el.. En la segunda estrategia de educación ambiental. de Castilla y León. Eh, con el que, eh, y con la misma queremos poner de manifiesto eh, y reconocer a aquellas empresas que tienen un especial compromiso ambiental en su eh, instalación, en su producto, en su proceso de producción, en sus eh, materias primas. En definitiva, eh, son empresas que se mm, caracterizan eh, por ese compromiso, por ese, esa responsabilidad de incrementar el coste y la dificultad de gestión para tener ese compromiso medioambiental, pero que mm, se dan cuenta, y cada vez más, y eso es lo que pretendemos, que eso es un factor hoy día, de competitividad y, por tanto, eh, de abrir mercados. Eh, lo que hacemos aquí es poner de manifiesto que eh, importantes empresas, 119 empresas de nuestra comunidad en estos tres años, han obtenido eh, tres tipos de marchamos. Uno es la etiqueta ecológica europea, que es un, digamos, un sello de calidad muy relevante a nivel europeo y con validez a nivel europeo. Eh, el segundo es eh, el, la etiqueta EMAs o en la calidad, el sello de calidad EMAs, que es un sello de calidad de un sistema, está incorporada la, la empresa a un sistema de gestión y de auditoría medioambiental. Eh, estos dos son de carácter voluntario, es decir, hay empresas que lo hacen y empresas que no. Y luego también eh, a otras empresas que han obtenido la autorización ambiental. La autorización ambiental es obligatoria para determinadas actividades y supone un esfuerzo importante porque la Junta de león y la normativa aplicable es muy exigente para que empresas de determinados sectores que puedan tener más relación con la invasividad ambiental cumplan con las estrictas medidas de control de aquello que pueda ser negativo al medio ambiente. Y por tanto, es un esfuerzo muy relevante para las empresas de gestión y económico y en consecuencia cuando se le da esa autorización nosotros queremos ponerlo de manifiesto. Y eso es lo que hacemos aquí en este acto, poner de manifiesto, reconocer, agradecer ese compromiso ambiental y sobre todo tener en cuenta que eh, las empresas que están en este tipo de autorizaciones, en este tipo de sellos, son empresas que generan una actividad económica de 13.000 millones de euros en la comunidad, por tanto son de las empresas más importantes importantes del tejido económico de Castilla y León y son empresas que generan mucho empleo, generan mucha actividad económica, eh, colaboran mucho en el PIB autonómico y además colaboran a ser responsables medioambientalmente y eso es lo que tenemos que destacar en este acto.